Te mueras, si no, no, no, no, Que se Vez. VIVA FUEGO Los hermanos Longhorn pelearon con Grey y Terry y la vida batalla fue feroz Grey y Terry parecían estar ganando hasta que un grupo de barrio objetivos sacaron a Terry de la batalla Pero no se preocupen por Terry, no es nada que una buena siesta no pueda reparar Mientras tanto, el Zephyr Chrome de Grey era atacado por todos los ángulos. Tal como iban las cosas, nunca sobreviviría. Parecía que estaban a punto de caer cuando, de la nada, Bull y Armada acudieron al rescate con un Cobalt Saber reparado para Yamato y un nuevo y veloz Control Vidaman para Grey. Es un Blaster Core llamado Chrome Raven. ¡Oh, sí! ¡Oh! Aunque seas la jefa, no puedes dispararnos. Sí, bonito traje Que comience el programa El bueno, el malo y el vidamán ¡Vaya! Tal como lo pensé Nuestro diseño de gran control complementa el estilo de Grey ¡Excelente trabajo, Bull! ¡Gracias! ¡Increíble! Te debe encantar, Grey ¡Asombroso! ¡Qué gran control! ¡Es hora de ganar! ¿Crees que me asustas con esa cosa, de ¡Sí, por él! ¡Vida no. fuego! Ya me hartaste, Bravucón. En velocidad no puedes ganarme. ¡Golpe Impacto, Kron! ¡Vaya! Buen lanzamiento, Grey, pero debemos trabajar en equipo para lograr que estos hermanos Longhorn se larguen de Gautun. ¡Vamos, Cobalt Saber! ¡Mostrémosles cómo se hace! ¡Prepárense para el calor! ¿Preparados, listos? ¡Explosión de poder Cobalt! ¿Por qué hiciste eso? Aquí estoy para apoyarte, Grey. Ahora podemos ganar esta batalla juntos. Me alegra mucho, pero quiero ocuparme solo de él. ¡No voy a dejarte de escapar tan fácilmente! Oye, oh, you no. Know. Tienes problemas. Bueno, solo unos pocos saus. Eres patético. Vas a hacerme sacar mi vida man para enfrentar a esos mocosos. No, no te preocupes saus, voy a acabar con ellos. ¡Ah! <risa> <risa> El tercero, realmente eleva el nivel de maldad, ¿no creen? Ah. La hora de jugar terminó para ustedes. Prepárense para sentir mi poder. ¡Viva fuego! ¡Cuidado! Ah. Oh. ¡Su precisión es increíble! ¡Su fuego rápido nos tiene acosados! ¡No se escondan y salgan a jugar! <risa> Ahora emocionaron a mi hermano Staus los jefe, llego! ¡Fuéralos como granos de café, jefe! ¡Rayos! ¡Me he quedado sin ideas! ¡Grey, cuidado! ¿Ah? ¡Grey! ¡Ya mato, cuidado! Ah, ah, ah. ¡Yamato! ¡Esto apesta! Alguien tiene que ceder ¡Somos! Mientras escondan cualquier barrio objetivos que destruyan, regresará. Su opción es simple. O les ganamos nosotros. O salen volando de aquí. ¡Ah, no puede ser! ¿Tienes alguna idea, Grey? Sí, la tengo. ¿Ah? Si quieres compartirla, este sería un buen momento. ¿Cuál es? Ajá. Entonces, ese es tu plan, ¿entendido? ¡Ja, qué sucede? ¿Para rendirse? ¿Eh? ¡No lo creo! ¡Hagámoslo! ¡Preparados, ¿Preparados listos, pida fuego! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡No lo sé! ¡Eso es! ¡Vamos, Grey, acabemos con ellos! ¡Sí, adelante, Yamato! ¡Preparados, ¿Preparados listos, pida fuego? fuego! ¡Eso es imposible! ¿Qué opinan ustedes de eso, vaqueros? Ese fue un gran ataque, Grey. Trabajamos perfectamente bien juntos. No vamos a permitir que se salgan con la suya. Jamás olvidaré lo que le hicieron a mi pueblo. ¡Van a caer! ¿Ah? ¿De qué se ríen? Puede que encuentres esto interesante. ¡Vaya! ¡No puede ser! Oh. ¡Eso es imposible! ¡Nada es imposible! ¡La gente de Windun está dentro de esta celda de sombras! Ah. Y en la mía tengo otras personas de pueblos cercanos. Ah. ¡Todos ustedes están en nuestras manos! ¡Celda de sombras! Ah. ¿Pueden ayudar a sus amigos y familiares a salir de allí? Si ganan esta vida batalla, los habitantes del pueblo van a salir. Pero esperen. Hay una condición. Solo saldrán si ustedes no dañan la selva. Toda esa gente. ¿Y qué pasa si una vida bomba golpea una? Nada bueno. Solo asegúrense de darle a los puntos de ataque. Tengan cuidado. Porque un golpe errado y estos amigos nunca saldrán ¡Cobardes! <ríe> es mucho decir viniendo de ustedes ¡Vamos! ¡Que comience la batalla! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Vamos por ellos! Ah. Sus ataques son débiles ¿Están disparando con miedo o algo así? No puedo creer cómo se están conteniendo ¡Esperaba más de ustedes! Debemos tener una puntería perfecta si fallamos, esas personas no sobrevivirán. Uh, tienen demasiado miedo para enfrentarse a esos Longhorn. Será difícil sobreponerse a esa desventaja. ¡Muy cierto! Oh cielo. Tengan cuidado. ¡Vamos ya! ¡No ¡Yamato, ¿qué haces? ¿Ah? Tienes que sobreponerte! ¿Recuerdas nuestro entrenamiento? ¿A qué te refieres? Vamos, Yamato, ¿recuerdas el entrenamiento con Armada? ¿Las palabras círculos y triángulos te dicen algo? ¡Piensa! Hicimos un trabajo juntos, formamos un gran equipo. ¡Piensa en los decididos que estábamos a la cerca, esa estatua! ¡Rendirnos no era una opción! ¡Usa la habilidad y la determinación que tienes dentro para terminar con esto! Ah, oh. ¡Esta vida batalla no es tan difícil comparada con nuestros combates en casa de armada! ¡Esos fueron duros! ¡Puedes hacerlo! Puedes acabar con estos sujetos. Tienes lo necesario. Solo tienes que creer en ti mismo. Terry tiene razón. Si no me enfrento a estos sujetos, no merezco ser llamado vida campeón. ¡Ja! No voy a perder ante estos canallas. Estoy contigo. Sus días han terminado. ¿Qué dices, Gray? Te mato. Lo lograremos. ¡Sí! ¡Preparados! ¿Preparados? ¡Listos! a fuego! No, no lo harán. ¿Qué? No lo creo. ¿Qué están haciendo? ¿De veras empezaron a contraatacar? Lo sé, pero no deberían. ¡Eso es! ¡Prepárense para la Win Furia! ¿Eh? ¡Un segundo! ¡Ese es el ataque de Win Ninja! ¡Girion Blade! disparo que usó se parece al de Helios Breaker. Increíble. Yamato ha dominado todas nuestras mejores técnicas. ¿Sabes, hermano? Creo que estamos en problemas. Estos no son problemas. Si perdemos esta vida batalla, sí estaremos en problemas con él, ¿entiendes? ¿eh? Hermano, aprovecha el viento y salgamos de aquí. No seas tonto. Ni siquiera lo menciones. Hemos perdido esta vida batalla. Posible. ¡Mira eso! ¿Qué pasa en el cielo? Ah. ¡Oh, no! ¡Hola, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Es Mardaví! ¿Quién es Mardaví? <risa> ¡Pillamán! ¡Armada! ¿Qué es esa cosa tan rara? No lo sé, pero presiento una entidad increíblemente poderosa. Oh, ¡Es un placer tan inesperado! Es tan bueno verlo, Mar David. Uh, ¿Podemos hacer algo por usted? Parece que ustedes están teniendo algunos problemitas. ¡Oh! Todo está estupendamente. Sí, ya casi tenemos ganada esta vida batalla, Mardavi. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Todo es por tu culpa. Mardavi solo pareció porque dijiste que deberíamos huir, tonto. Pero, hermano, no tenía idea. Les he dado más poder aún. ¡Ahora terminen con esto! Ah, ¡Miren! ¡Convirtió a nuestros jefes en monstruos! ¡Cuidado! ¿Qué son esas cosas? Bueno, no son humanos. ¡Oh, no! ¡Apenas puedo esquivar sus bombas. ¡Son demasiado poderosos! ¡No tendremos oportunidad! Un golpe directo y nuestros Vidamans quedarán destruidos ¡No! ¡Es inútil! ¡Siguen lanzando! ¡Vida a Fuego! ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? No lo sé Alguien le disparó por nosotros. Relájense, chicos. También tienen un par de hermanos a su lado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es ese? Si necesitan ayuda, aquí estamos. Qué sorpresa, Teresa. Una inesperada intervención de y Lee en el momento más oportuno. No solo se visten bien, también saben cómo animar una fiesta. Cielos, ¿qué está haciendo aquí Winnie Lee? ¿Por qué estás aquí? Muy bien, tratemos de pensar en esto Trabajen conmigo, ¿quieren? Lo que tenemos aquí es una vida batalla con unos malvados de clase mundial Y el mismísimo vida campeón Es como si se repitiera la verdadera ronda final del torneo Obviamente alguien tiene que anunciar este evento de clase mundial ¿Y quién más podría manejar este choque de titanes tan bien como yo, Vinny B? Apuesto a que yo podría No se queden ahí parados, el próximo ataque está por comenzar Los hermanos John Fallos derribarán Hagámoslo, Lee Estoy listo ¡Vida fuego! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Vamos! ¿Cómo lo ves, Inés? ¡Son Berkhardt y su banda de hermanos! ¡Apareciendo en un espejismo en el desierto reino de Flint! ¡Hola! Hola. ¡No ¡Aquí, vemos, aquí estamos! ¡Hola, Berkhardt! ¡Vida fuego! Hace mucho que no nos veíamos. ¡Una interesante reunión, sin duda! ¡Miren quién apareció! ¡Es Sigma, el destructor de la Máscara Roja! ¡Es él! Nos enteramos de lo que sucedió. Debiste habernos llamado, Yamato. Debiste saber que vendríamos para ayudarte cuando nos necesitaras. Para eso están los amigos, ¿cierto? Uh, gracias, chicos. Hagamos, ¡Hagamos esto juntos! juntos! Para mí será un honor... Y sé que cuando todos nos unimos, nada en el mundo puede detenernos ¿Qué están esperando? ¡Ataque! Bien, chicos, ¿listos? ¡Listos! ¡Preparados, listos! listos preparados listos Pida bombas, ¡Qué ataque! ¡Les tiene que encantar que los amigos de Yamato se unan a este picnic de poder! ¡Brillante! Nunca había visto tal demostración de poder ¡Eso es imponente! Tiene razón El verdadero poder es la fuerza de su amistad Juntos tenemos la fuerza de 100 vida jugadores. De veras vamos a hacerlo. No seríamos secuaces si no hiciéramos algo. Algo clandestino. ¡De acuerdo, hagámoslo! ¡Silencio para sorprenderlos! ¡Y vida fuego! ¡Oh! Finalmente vas a hacer tu jugada. Es tiempo de acabar con esto. Sí, vamos a arreglar esto de una vez por todas. Tenemos que enfocarnos. Todos deben concentrarse en este lanzamiento. Tengo que enfocarme. Tenemos que salvar a esa gente. ¿Listo, Gray? Sí, hagámoslo. ¡Preparados! ¡Listos! ¿Listos ¡Viva Fuego! fuego. ¡Sí! Yamato. ¿No? Yamato Delgado. ¡Ese es mi nombre! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Marta B. Y quiero controlar a todos los vida jugadores. ¿A qué se refiere? ¿eh? Yamato, hasta hoy has podido eludirnos. Me refiero a la Alianza de las Sombras. Eso lo reconozco. ¿Estás a cargo de la Alianza de las Sombras? Estaba, pero la poderosa Alianza de las Sombras ha sido destruida. En este lugar he formado una nueva y mucho más temible organización. La Neo-Alianza de las Sombras. ¿Neo-Alianza? Con ella llevaré el terror a los corazones de todos los vida jugadores. Oh, papá, sin duda trabajaba para este malvado. ¿Ese globo ocular está hablando? Si quieres una vida batalla, te daremos una. Juntos somos imbatibles y no le tememos a nada ni a nadie. ¡Una gran bocota para un hombrecito tan pequeño! ¡Pero te prometo que pronto te cubrirás de miedo! ¡No le temo a los de tu clase! ¡Cuando quieras, estaré preparado! ¡Ya lo veremos, joven Yamato! ¡Ya lo veremos! Me pregunto, ¿cómo habla siendo un ojo? Ganamos. Sabía que lo haríamos. <risa> ¡Lo logramos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí, lo logramos! No bravo. ¡Bravo! sí lo sí. logramos ¡Vamos, Gray! ¡Vamos! Gracias por venir muchachos, ustedes son los mejores Sí, no habríamos podido ganar sin ustedes Bueno, para eso están los amigos Así es, esta victoria se trató de unirse para vida batallar ¡Sí! Estamos aquí en vivo donde la élite se reúne para comer ¡El café de May! ¡Prueben las tiernas serpientes marinas! ¡Oh sí! Una reunión del torneo de ganadores, me encanta, es tan bueno verlos a todos de nuevo ¡Sí! Todos trabajaron juntos hoy Y significa que somos ganadores ¡Sí! sí. ¡Hola! Estoy segura de que oí algo a alguien Sé que sentí que algo estaba allá afuera Oh, bueno... Finalmente, encontré a la persona con quien estoy destinado a vida batallar Muy bien, hagamos una vida batalla para celebrar nuestra victoria de hoy ¿Qué? Has estado vida batallando todo el día, ¿no es suficiente? ¿De qué hablas? Nunca me canso de vida batallar Y esta vez vamos a vencerte Sí, somos mucho mejores que la última vez Esperen, es mi turno de jugar ¡Es el turno de, de nuestro hermano! hermano! Cálmense, no sean rudos, hermanos ¿Ah? Ciertamente es una lástima lo que le sucedió a Gilio Breaker Pero pusiste una pequeña parte de ti mismo en Chrome Raven Y por eso fuiste una gran parte de la victoria de hoy ¡Sí! Supongo que así es ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a ir a batallar! ¡Sí! sí. Y así Yamato pudo proteger a la gente de Gautun y salvar a los de otros pueblos gracias a la ayuda de sus amigos vida jugadores. Mientras tanto, ese malvado marda desapareció y nadie sabe a dónde fue. Pero pueden apostar a que regresará y no será para nada bueno. La Neo-Alianza de las Sombras de mar colmará el vidamundo de problemas para ver lo que sucede. Tendrán que ver el próximo episodio. Llega 夢を un hijo, 真田び、絶対許さへんで。るる、翼、